Hola, saludos muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. 27 de octubre, día de elecciones locales y regionales. Vamos a escoger nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, diputados, concejales y ediles. Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente ASI, Bienvenido a Sinergia Informativa. Mi querido Roger, un placer estar aquí siempre con usted, que es el decano del periodismo, hermano. Ah, <risa> ¡Qué tallo, hombre! Pero además, usted va a ser candidato por un grupo significativo de Ciudadanos. Hombre, sí, Roger, imagínese, pues, hermano, que un grupo de amigos y ciudadanos Sí. me dijeron, hombre, Rodolfo, pero yo creo que no basta con el apoyo de la alianza social independiente por qué no empezamos a buscar el apoyo también de la gente sí. y aprovechando que la ley 1475 posibilita que los partidos y los grupos significativos de ciudadanos hagan coalición salgamos también a apoyar eh, esta candidatura sí. con el aval ciudadano grupos significativos de ciudadanos es es pues, muy sencillo lo que hemos venido conociendo como los movimientos por firmas entonces a rodolfo correa le va a tocar no solamente, pues, que ya la tiene además la bendición, permítanme la expresión, de un partido con personería jurídica, como la Alianza Social Independiente, sino ir a buscar firmas, cerca de 50.000 firmas en Antioquia. mil firmas, sí. Y ello le permitiría entonces la bendición por un grupo significativo de ciudadanos que no tendría personería jurídica, sino que obviamente con esa. Bendición, de por lo menos 50 mil firmas válidas, podría aspirar. Exactamente, de eso se trata. Exactamente. Este grupo se llama Ciudadanos. Ciud Así nomás. Ciudadanos. Ciudadanos. Rodolfo, ¿y qué dicen las directivas de la Alianza Social Independiente? Pues hombre, vea, eh, las directivas de la Alianza Social Independiente ven con buenos ojos sí. esta iniciativa, porque lo que tenemos que hacer es tratar de acercar la gente a los partidos y no, al y no alejarlas. Sí. Los partidos políticos, Roger, están muy desacreditados, Ajá. muy desgastados. De hecho, yo estoy diciendo, Roger, en todas partes, que necesitamos menos políticos en la política, ya. es decir, menos políticos profesionales. Ah, bueno, y necesitamos bueno. más gente que de profesión sean profesores, sí. médicos, uh -huh. ingenieros, gente que tenga otro tipo de preparación y de profesión que no vivan de la política, porque ¿sí? cuando uno vive de la política, la política es su negocio sí. y todo el mundo lo que busca es proteger su negocio. Sí. Como usted precisamente, que es profesor universitario, pero vuelvo a hacer la pregunta, yo se la hice en un programa anterior, se la vuelvo a hacer, pero usted fue militante político. Usted aspiró al Consejo de Medellín sí. por un partido político. Usted quiso ser secretario general del Partido Liberal, que es un partido de esos tradicionales, con más de 150 años de existencia. Y entonces, algunos dirán, pero ¿y entonces por qué está hablando Rodolfo correo hoy de eso? Querido Roger, por lo mismo que siempre he insistido, porque los conozco, sé quiénes son, yeah. porque los conozco, los puedo criticar. Mire, por ejemplo, Roger, mm. si yo estuviera dentro del Partido Liberal hoy yo no podría ser candidato a la gobernación de Antioquia. ¿Sabe por qué? Hoy no podría. Porque okay. hoy es, va a ser candidato del Partido Liberal una persona que ya fue gobernador, sí. que ya fue alcalde y que en vez de abrir nuevos espacios para nuevos liderazgos, está ahí, todavía Ajá. manteniéndose en el poder. Entonces ya va a ajustar 20 años. Sí. ¿Usted sabe, Roger, cuántas generaciones de jóvenes y de profesionales pasan en los partidos políticos haciendo fila? Bueno. Muchas. Estamos hablando de Aníbal Gaviria Correa, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces... Que es además una persona que yo respeto. Sí. Digamos que aprecio. Sí. Eh, pero que también hay que ser muy realista, Roger. Bueno. Ya el doctor Aníbal tuvo una oportunidad, ya fue candidato, ya fue gobernador, ya fue alcalde. Yo creo que es tiempo de personas distintas. Pero entonces aclárenos esto, Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia por la ley Social Independiente y posteriormente cuando tenga sus firmas por el Movimiento Ciudadano. Respóndanos esta pregunta. Qué paradoja. Estamos diciendo que debe haber gente nueva, que los políticos que ya han hecho su labor, como el doctor Aníbal Gavila Correa, pues no deberían estar nuevamente esperando, sino permitiendo a otros que participen. Y sin embargo, es el que aparece como el granador. Y quién es el que decide? Lo deciden los electores. Cuénteme esa paradoja, pues. La gente anda verde y sin embargo los políticos y los periodistas dan como posible ganador a quien es señalado como el que no debería participar porque la gente lo señala como, como eso, como el que corra hacia a ver, déle oportunidad a otro. Qué paradoja, no. Hombre, sí, por eso quienes creemos en que podemos construir otra Antioquia, sí. quienes creemos que la política se puede hacer de forma distinta, tenemos que acudir a movimientos emergentes, a movimientos alternativos, a grupos de firmas, a partidos minoritarios para que nos den espacio y podamos mostrarle a la gente que hay gente nueva con ideas distintas, con independencia. Rodolfo Correa no depende de ninguna maquinaria política, de hecho las estoy enfrentando. Rodolfo Correa no depende de ningún grupo económico, no estoy buscando su apoyo. Por eso estamos diciéndole, venga. Hagámoslo con la fuerza de todos. Muy bien. Con la fuerza de todos, Roger. Eres Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia. Unos mensajes, ya regresamos. Continuamos conversando con Rodolfo Correa, profesor universitario, abogado, especialista en temas constitucionales, en derecho constitucional y derecho administrativo. Y bueno, oh, es un hombre de la política, para que quede claro, a usted le ha gustado toda la vida la política. Pero él viene diciendo que la idea es que la política no sea para los políticos profesionales, Pero usted es político profesional, no, yo no soy un político profesional. ¿Qué es un político profesional? Yo soy un profesor profesional. Ya. Soy un abogado profesional. ¿Qué es un político profesional entonces? quiero llegar. El que en su vida solo se ha dedicado a ya. hacer política. Muy bien. Ese es el qué político que tiene la política por profesión. Ya. Muy el bien. político profesional es que su profesión es ser político. Muy bien. Entonces me lleva esto a la Constitución de 1991 al bipartidismo anterior a la Constitución del 91, dos partidos pues, de políticos profesionales, Partido Conservador Partido Liberal. Entonces, después del 91 se revientan los partidos y movimientos y llegan como 76 a la escena política del país. Muchos de ellos defendiendo intereses muy particulares, los taxistas y los peluqueros y los LGBTI y las mujeres, en fin, fragmentado totalmente el país político en intereses. Y luego tuvo que llevarse a cabo una, un acto legislativo, una reforma para que se redujeran otra vez. Ayúdenos a entender que precisamente también usted se sienta aquí no solamente como candidato, sino como analista político que es y como experto en estos temas. Ayúdenos a entender todas esas paradojas. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el país?, no, Roger, es que esto es muy sencillo. vea. Resulta que la política, históricamente, sí. ha sido la lucha de las clases, es decir, una pugna de intereses. Uh -huh. Hay quienes representan unos intereses, se agrupan alrededor de una ideología y se enfrentan a otros con ideologías distintas. Eso es lo que se ha denominado en los últimos dos o tres siglos la política materialista, desde el materialismo histórico de Marx. Sí. ¿En qué consiste la política materialista? En la lucha de las clases. Hoy la gente ya no quiere lucha de clases, Roger. Es decir, hoy la pelea no es de ricos contra pobres, ni de blancos contra negros. Esa política tradicional, que es la política de los sindicatos, esa es otra realidad. O sea, los sindicatos tampoco tienen hoy... Eh, cabida en el nuevo mundo con su concepción tradicional. Ni los sindicatos, ni los partidos, ni ninguna organización corporativista tiene ya cabida porque se ha roto el esquema de relacionamiento a partir de la lucha de clases. Uh -huh. Hoy la gente quiere expresiones, hoy los ciudadanos queremos expresiones integradoras, no divisionistas. Yeah. Yo, por ejemplo, quiero ser gobernador de Antioquia no para ir a luchar contra los ricos, uh -huh. ni ir a luchar contra negros o contra blancos, ni contra nada. Yo quiero ser gobernador de Antioquia porque creo que debemos integrarnos todos y empezar a construir entre todos, con la fuerza de todos, soluciones para todos. Yeah. No de unos en detrimento de otros. Yeah. Por ejemplo, los sindicatos ven a los empresarios como enemigos. Error. Uh -huh. yeah. Los liberales ven como enemigos a los conservadores. La izquierda ve como enemigo a la derecha. Error. Muy Aquí bien. no es un asunto de enemigos, sino de cómo construimos puentes. Y por eso en nuestro péndulo político existe un centro izquierda y uno visualiza partidos que van desde el centro hasta la izquierda y una centro derecha, y lo va visualizando en ese péndulo político. Entonces, ¿a usted dónde lo ubicamos realmente? Bueno, ni en el extremo derecho, ni en el extremo izquierdo, ni en el... ¿Dónde, Rodolfo Correa? Mire, yo siempre procuro estar en el centro, uh -huh. porque el centro es el equilibrio. ya. Si a mí me forzaran a correrme para un lado, pues tendría que correrme necesariamente a la derecha. Ya. Pero a mí me gusta estar en el centro. Me siento cómodo en el centro. Porque el centro es el punto del equilibrio. Oh, oh. Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Sí. Y ese equilibrio, en esta realidad de Antioquia, Roger, se logra con orden y con progreso. Con orden y con progreso. Ese es el eslogan. Esa es, Diga, mi es causa. su bandera. Su bandera. Esa es mi causa. Sí. Orden y, y progreso. progreso. Esa es mi causa. Orden sea, que tiene que ver con, eh, pero, tiene que ver con seguridad, orden sea, sí. público, pero también tiene que ver con que el statu quo pues, permanezca, ¿cierto? Eh, o sea. El statu quo de lo justo. De lo ah, sí, Porque por lo injusto hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y progreso más en lo económico, en el desarrollo en el humano y social. Exactamente. El progreso, ¿qué es? El progreso es un mejor estar. Ya. Eso es el progreso. ¿Y cómo se logra ese mejor estar? El progreso se logra. Con una cosa muy básica, Roger, entendiendo que el Estado debe ser el promotor del acceso a la economía. El Estado debe ser el promotor del acceso a las oportunidades. ¿Y eso cómo se logra? De una manera tan sencilla, hombre, Roger. Mm -hmm. Imagínese usted que en Italia lo lograron. Sí. En los años 60, Roger, muy rápidamente le cuento, en los años 60, Italia se encontraba más o menos en el puesto 36 de la economía y Colombia en el puesto 32. Sí. Pero Italia tomó la decisión de construir un modelo de desarrollo económico y hoy Italia está en el puesto 9 de la economía mundial uh -huh. y Colombia en el 56. ¿Y cómo lo logró Cortico? Muy fácil. Los territorios se especializan en la productividad de acuerdo a esa capacidad productiva local. Sí. Se educa a la gente de acuerdo a esa capacidad productiva local. Se asocia a la gente, se financia a la gente, no. prestado, nada regalado. Y con eso la gente tiene la posibilidad de construir oportunidades alrededor muy de bien, esa economía. Luis Pérez Ajá. acaba de dejar una cosa muy importante. Luis Pérez acaba de dejar el plan de ordenamiento territorial agropecuario. Se llama el POTA. Ya. Luis Pérez llega y hace este estudio. Y hoy en Antioquia sabemos qué se puede producir en cada hectárea. Es decir, en cada subregión la podemos especializar en productividad. Porque nuestra única salida... Es especializarnos en producción agropecuaria. Muy bien. Especializa a las regiones de acuerdo a este plan de ordenamiento territorial agropecuario, asocia a la gente, bueno. afilia a los campesinos de la seguridad social a través de cooperativas y financia las cooperativas con maquinaria e insumos. Y con esto sacamos a Antioquia adelante, Roger, convirtiendo a Antioquia en una despensa agrícola del mundo. Ahí está entonces una tesis para el progreso de nuestro invitado... Rodolfo Correa, quien aspira a la gobernación de Antioquia ya por el aval de la Alianza Social Independiente así ah, y cuando consiga 50.000 firmas con el apoyo de los ciudadanos, ¿ves? Que casualmente llama así? Ciudadanos, el movimiento que avalaría o coavalaría la aspiración de Rodolfo Correa. Unos mensajes y ya regresamos, plantea esta frase, para que cuando regresemos te lo diga qué piensa de ella. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. ¿Qué piensa Rodolfo Correa de esa frase? Hombre, querido Rodolfo, usted siempre con estas frases tan chéveres, hombre. <risa> bueno, qué cierto, qué buenas. buenas frases. Mire, resulta que esta frase me recuerda mucho a lo que decía Margaret Thatcher, uh -huh. la ex primera ministro británica. Sí. Decía Margaret Thatcher, no existe la plata pública, es mentira. Uh -huh. Existe la plata de los contribuyentes. Ajá. Uh -huh. Porque la izquierda, el socialismo, siempre está diciendo que eso se puede hacer porque la plata es pública. Mentiras. La única plata que existe es la que le meten la mano al bolsillo a la gente sí. y la gente la contribuye. Claro. Entonces, cuando los políticos hacen promesas, hablando de plata pública, es la mayor de las falsedades. Los políticos tienen que hablar es de... ¿Cómo le van a meter la mano al bolsillo de la gente para hacer lo que están prometiendo? Porque todo el mundo dice, ah, no, es que eso es la plata pública. No, no, pero no existe. Entonces, pero entonces hay que hacerle comprender a la gente que es necesario, porque sin plata de su contribución no hay posibilidades de obras de inversión claro. social y de todo lo que el Estado puede hacer. claro Entonces la gente también debe tener en claro eso, aunque creo que lo tienen en claro cuando dicen, cuando se enverrió en Daniga y dicen, es que ¿dónde está la plata de los impuestos? Eso lo saben, pero a veces parece que lo saben fragmentariamente. Exactamente. Es que la plata de los impuestos es para eso, para el crecimiento, para el progreso. Eh, para Hablando el progreso. en términos de lo que usted está planteando ahora. Exactamente. Entonces, mire, Roger, aquí lo que pasa es muy sencillo. Eh, es que por qué los políticos no le regalan comida a todo el mundo. Ah. ¿Y quién la va a pagar? Claro. ¿Quién la va a pagar? Ah, que la pague el Estado. No, es que el Estado no tiene plata. La plata es de la, la del plata Estado es, de la gente. es la plata Muy que bien. pone la gente. O, Esa o, es la o, frase, vea qué importante es no, la o, frase. O, pero también hay que entender, la gente lo va a entender, que debe haber tributación. Claro. Debe haber Todos debemos puestos. contribuir. Muy bien. Ahora, lo que pasa, Roger, es que no podemos contribuir para que se la roben los políticos profesionales. Así es cierto. Por eso necesitamos... Menos políticos en la política. Bueno, eh, Rodolfo, ayúdenos. hoy fue más filosófico el programa, pero me parece encantado porque además lo aprovechamos. O lo aprovecho yo, porque eso nos da elementos de juicio a nosotros los electores para no solamente tener un nombre en la cabeza, sino saber por qué. Tener la idea de participar en política, sino por qué. Y tengo que terminar con esto, ya que usted habla de los políticos profesionales, y de los otros que debemos participar en política. ¿Por qué la gente debe participar en política? Debe comprometerse y debe dejar de lado esa idea, yo diría que muy tonta, de que la política es para esos, yo mejor no participo. Por una razón, Roger, porque el que no hace política, la padece. Uh -huh. sencillo. ¿Y qué quiere decir padecerla? Padecerla es sufrir los efectos de que otros decidan por nosotros. Exactamente. De que otros hagan por nosotros. Sí. La gente dice, qué pereza la política, no me interesa la política. Están dejando que otros la hagan y que otros hagan lo que a la gente no le gusta. Sí. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? Nosotros estamos mamados de la corrupción. Uh -huh. Mamados de la corrupción. Sí. Pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que elegir... Gente distinta. ¿Clientelismo es corrupción? El clientelismo es la forma por excelencia de corrupción porque el clientelismo consiste en convertir al otro en cliente de uno. Sí. ¿Eso qué significa? La relación de un cliente es de compra y venta de bienes ajá, y servicios. Ajá. Entonces, cuando la política consiste en que su voto es a cambio de una dádiva, bien puede ser el voto de un congresista o el voto popular, es a cambio de una dádiva. La relación es clientelar, es decir, usted es el cliente mío, sí. yo soy el cliente suyo, y entonces nuestra única relación es de dar, Ajá. dar dádivas, es entregar dádivas. Eso es el inicio de la corrupción, porque para poder entregar las dádivas y comprar y vender los bienes y servicios del Estado, hay que corromperse. Muy bien. ¿Qué es la corrupción? Deterioro de las prácticas humanas. Eso es la corrupción, la podredumbre de las prácticas desde el punto de vista ético. Y quiero entonces terminar precisamente con ello, porque es que somos los que detestamos la corrupción, pero somos los que le damos fuerza a la corrupción cuando no participamos. ¿Por qué? Porque sencillamente dejamos a que, dejamos que aquellos que tienen la relación clientelar decidan, ellos mismos, todos esos que está planteando usted, el que compra, votos y el que vota por plata o dadivas, de dadivas, de es la relación clientelar y es el puñadito que finalmente decide. Es el corazón de la corrupción. Y entonces terminamos nosotros engañándonos a nosotros mismos diciendo, no participo y lo que estamos es fundamentando eso. Bueno, y lo último, ya otra vez volviendo al tema de Miguel Gaviria Correa para terminar con esto de la paradoja de la gente extraña que no entiende realmente lo que está haciendo porque no tiene claridad y conciencia. Entonces, resulta que Daniel Gaviria... Está con ganas de repetir y la gente es la que decide finalmente si él sería gobernador o sería Rodolfo Correa. Pero le tiene mi Daniel Gaviria, paradójicamente, porque ya fue gobernador y fue alcalde. La gente debe pensar entonces cómo. No, lo que la gente tiene que pensar, mi querido Roger, es que si las quieren que las cosas cambien, hay que elegir personas distintas. Ya. Esa es la esencia de este mensaje. ¿Por qué? Porque decía Albert Einstein, el inicio de la locura está en creer que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos. Rodolfo Correa, profesor universitario, candidato a la, a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente y buscando firmas para participar también con el apoyo de un grupo significativo de Ciudadanos que llama Ciudadanos. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a usted, mi querido Roger. Y termino con esta frase que la decía el profesor Carlos Gaviria Díaz. ¿Cuál? A propósito de la corrupción. Recuerden, el que paga para llegar, llega para robar. Uh -huh. Todo inicia como ridículo o imposible. Y así se consolidan los grandes proyectos. Hoy, para muchos pareciera imposible, pero todo empieza por un imposible. Muchísimas gracias. Más conciencia, más criterio. Más eh, inteligencia para tomar decisiones en esto que tiene que ver con todos Decisiones políticas Recordemos que mucho de lo que nosotros no hacemos Permite precisamente, al no hacerlo, por esa omisión Permite que un puñadito tome decisiones por la mayoría En contra precisamente de lo que me llevó a ser negativo frente a la política en este caso Así de sencillo Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con sinergia informativa que regresa a las 7 y 30 de la noche. Lo puede dar con los coagios de la noche que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche. 6.45 de la tarde y 11 y cuarto de la noche, Cosmovisión Noticias y a las 11 y 30 de la noche de nuevo sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.